Bien, veamos ahora una nueva opción de SketchUp para organizar el contenido y eh, distribuir los diferentes objetos que están modelados en la escena eh, de, a fin de poder gestionar mejor la visualización o eh, el ocultarlos para poder trabajar con comodidad. Eh, se trata de el recurso tags o etiquetas que han incorporado recientemente eh, porque antes no estaba incluido en la versión de SketchUp web y eh, antes, anteriormente, el, en el, la versión instalable de SketchUp, solo contábamos con eh, la posibilidad de tener capas para distribuir el contenido y aparte eh, la posibilidad de etiquetar objetos, pero desde un punto de vista diferente al que eh, se usa acá, al, al, a la lógica con la que se ofrece en este caso. El gestor de etiquetas eh, o tags lo van a encontrar identificado así. Si posicionan el mouse sobre el icono aparece el nombre tags, aunque lo tengan configurado en idioma español. Eh, eh, si, es etiqueta significa etiqueta pero eh, por alguna razón el, los desarrolladores del software al recurso en particular le llaman igualmente tags en inglés esto no es un error sino que eh, se llama así lo, lo van a ver este, que aparece así al menos que ustedes configuren el navegador para que eh, les haga la traducción de todo lo que aparece eh, escrito en otro idioma, en la información de eh, la página completa. Pero el recurso se denomina así. Eh, es similar a la lógica con la que funcionaban antes las capas, pero en esta ocasión está un poco más eh, simplificada eh, la forma en que se pueden identificar y etiquetar elementos, más que distribuir en capas, en este caso lo que se hace es justamente etiquetarlos para poder apagar algunas etiquetas o visualizarlas. En el gestor de tags o en el gestor de etiquetas siempre por defecto, como pasa en la mayoría de los softwares que trabajan en forma similar, tienen una capa por defecto. En este caso nosotros tenemos tres tags, o sea tres etiquetas, si apagamos con el ojito, se apaga el contenido. Un signito más en el interior, en el inferior, nos, puede, nos permite generar nuevas tags, nuevas etiquetas, eh, a las que simplemente haciéndole doble clic o, o como esté configurado en su, en su sistema operativo, eh, pueden renombrar o cambiar el, eh, el nombre por defecto. Nosotros, en este caso, como no tenemos una etiqueta para cotas o para dimensionamiento, le vamos a eh, generar este nombre. ¿Sí? Eh, esta que hemos generado de más, podemos usarla para distribuir el, etiquetando los componentes. Con el lápiz podemos hacer que esta sea la tag o la etiqueta activa. Y con la crucecita las eliminamos. Eh, bien, ¿qué otras opciones tenemos habilitadas en este panel de gestión de etiquetas? La opción de visualización de elementos etiquetados por color. Si hacemos clic acá, podemos ver que en la etiqueta o en la tag volumen está incluido este objeto. En esta tag o etiqueta que tiene este, este color color, eh, rojo está eh, etiquetados algunos de los eh, de las cotas algunas de las dimensiones y eh, están distribuidos sin sin que estén específicamente en el eh, en la tag o en la etiqueta correspondiente bien ¿cómo podemos volviendo a hacer clic volvemos a visualizar el aspecto que nosotros habíamos configurado como hemos generado una nueva etiqueta para cotas, lo que tenemos que hacer para asignar estos elementos a esta etiqueta, simplemente hacemos activa esta tag con el lapicito. Seleccionamos los elementos que queremos etiquetar con esa tag, con esa etiqueta, y una vez que están seleccionados, con este icono los... Eh, cargamos o los etiquetamos con la etiqueta activa. Simplemente. Cuando visualicemos vamos a ver que ya se han cargado a la etiqueta en este caso con el color verde que es la etiqueta que generamos nosotros de cotas. ¿Sí? Bien, esto también es una mejora en cuanto a las versiones anteriores de SketchUp instalable en la computadora, ya que era, eh, no, no estaba tan fácil ni tan simple la visualización de objetos por color de capas. Estaba bastante eh, escondida, podríamos decir. En este sentido, eh, han hecho una mejora con respecto a lo que era la gestión de capas, que acá ya no están disponibles como tal, y ha sido reemplazada por este recurso de las tags o de las etiquetas. Bien, nos faltó hacer eh, etiquetar el componente, en este caso la mesita con las banquetas que teníamos, a la tag componente, lo hacemos en este momento y podemos corroborar después que se ha incluido a través del color, eh, nos está avisando que está incluido con esa, a esa etiqueta. Los colores de las tags eh, pueden cambiarse. O sea, podemos eh, nosotros seleccionar explorando este, este, esta paleta de, de modelo de color o podemos elegir un color con código, en este caso RGB o HSL o hexadecimal. Nosotros no vamos a cambiar en este momento, ustedes pueden hacerlo eh, si lo prefieren. Otra opción interesante eh, es la posibilidad de ordenar. Eh, las tags o las etiquetas en forma eh, alfabética, ascendente o descendente de A, a Z, a, Z a, a y nuevamente nos encontramos con una opción que eh, siempre tenemos que tener presente que es la purga de etiquetas o de tags en este caso no usadas. Hacemos clic, esperamos que el programa eh, trabaje y con estas Opción habilitada y cliqueada, nos aseguramos que si hemos explorado, si hemos generado tags o etiquetas de más, no las estemos guardando y de esa manera, cuando se genere el archivo, no estemos cargándole peso extra. Siempre debemos recordar que debemos generar archivos optimizados. ¿Esto qué significa? Trabajar siempre con las mejores opciones disponibles, pero eliminando todo lo que sea peso excesivo. ¿sí? De esta manera hemos visto las opciones del panel de etiquetas.